Ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Jesús en la última cena ya había insistido en que sus seguidores deben permanecer en él y deben permanecer en su amor cumpliendo sus mandamientos. Ahora añade matices entrañables. Jesús los llama amigos, no son esclavos. Al esclavo lo utilizamos para nuestro provecho, al amigo se le revela todo. A ustedes los llama amigos, dice él porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. Para Jesús el amigo es alguien con quien se comparte la intimidad. Dice, a ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. El amigo siempre está dispuesto a hacer lo que el amigo le pide. Dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. El amigo Demuestra la verdad de su amor Estando dispuesto a entregar la propia vida Si fuera necesario Dice Jesús Nadie tiene amor más grande A sus amigos que el que da la vida por ellos Finalmente dices No son ustedes los que me han elegido Soy yo quien los he elegido Y los he destinado Para que vayan y den fruto Y su fruto permanezca Si queremos cumplir el mandamiento de Jesús Nuestro amor ha de ser también solidario compasivo, total, concreto, sacrificado, es el amor que busca el bien de otro por encima del propio, aunque sea con renuncia, aprendamos a amar como lo ha hecho él, saliendo de nosotros mismos y amando no de palabra sino de obra, con la comprensión con la ayuda oportuna, con la palabra amable,